Fónica cantando todas sus canciones, lo mejor, eso lo mejor. La había esperado hace mucho tiempo que viniera de nuevo a esta ciudad y por fin. Me encantó y grité un montón. Sí. Y me gustan sus canciones. Dime por qué falta el agua. Me pareció excelente como cantó, como bailó. Y estoy muy contenta, muy feliz y que la quiero mucho. La voy a tener siempre en mi corazón. Sentí, eh, bueno, fueron muchas emociones, era como mucha alegría. También igual, sentí un poco de vergüenza igual porque estar parada ahí arriba no es tan fácil, pero con la Cami me solté y entregué todo. Lo disfruté, lo pasé súper bien. Saca la voz por Chile y me encantan sus letras. Muy contento de la celebración del Día de la Música y los Músicos Chilenos en la región de Magallanes. Cerca de 2.000 personas disfrutaban un espectáculo de calidad con artistas regionales como Zulka La Negra y Unimude, además de la gran artista nacional Cami Gallardo, quienes en conjunto hicieron un gran espectáculo para toda la comunidad. Agradecemos también a la Motor de Seguridad, a la Defensa Civil, a bomberos y a carabineros quienes nos aportaron un gran, un gran apoyo en esta, en esta actividad. Todos saben que yo amo venir de Gira al Sur y qué lindo que, que me puedan traer para acá, para este tipo de cosas especialmente eh, y que la gente se unan pa, pa pa, para esto, para honrar la música chilena más allá de, de, de nosotros Hoy, sino que, que exista, que se quede una historia, que la gente sepa por qué se celebra la, el Día de la Música hoy y seguir celebrando a Violeta Parra lo que decía arriba, que Víctor siga tocando su guitarra y que Violeta siga escribiendo sus canciones ah, donde quiera que esté.